Afrodescendientes se utiliza más en Panamá. He escuchado en varios grupos de la sociedad civil, dentro de mi propio partido del término. Hice la consulta hace dos semanas atrás de en sí qué fue, cómo se mueven los grupos afrodescendientes en nuestro país, en qué ramas trabajan y, y a qué se dedican. Y entonces de, desde ese entonces eh, nos hemos dedicado a averiguar todo lo concerniente al tema afrodescendiente y hoy hemos tenido la oportunidad de recibir esta entrevista, somos descendientes de, de los afros, de, de, de, que somos descendientes de, de, de, de una cultura, de un modo de vida, de, de los negros, yo le digo negro, yo no le digo afro, y, y, y que. De alguna u otra manera hemos aportado a, a, a la humanidad, al, a los países donde hemos vivido y nuestra cultura creo que debe resaltarse más, principalmente en Panamá, que es una tierra en donde existen muchos afrodescendientes.